Algo que tengo la bendición de poder experimentar es que, como he estado aquí ya por varios años, 18 años, más de 18 años, tengo la visión o la perspectiva de ver cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, antes, el ministerio hispano comúnmente era el ministerio que se juntaba o en una iglesia o tenía su espacio en una iglesia. Hoy, ese, ese modelo ya realmente... Uh, está lo estamos dejando atrás hoy lo común es el pastor es el pastor de la iglesia y hace ministerio tanto en inglés como en español y se convierte en un ministerio bilingüe no donde el pastor la pastora son los pastores de la iglesia ya sea que sean pad, pastores principales o asociados eh, y eso ha llevado a que los pastores o pues las pastoras tengan más confianza en sí mismos eh, el el hecho de que sean tratados como iguales, les da a ellos, lo digo por mi experiencia, nos da eh, la confianza de saber que tenemos oportunidades, que somos escuchados. Pero más que eso, que somos respetados y que hay confianza. Y al hacer eso, plantamos semillas que son invaluables, porque esas semillas van a crecer, van a dar fruto y se van a convertir en en bosques. Cuando, ref, cuando me refiero a las semillas me refiero a, a nuestros niños, a nuestros jóvenes que están allí en las iglesias. De ahí van a salir los líderes.